Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el micro de Aten Capital con Valeria. ¿Cómo andás, Vale? Una de las compañeras de la comisión directiva que no le han dado licencia o que le corresponde, pero que sigue en esta enorme pelea acá presente por Carlos Fuente Alba. Sí, venimos de una jornada inmensa de movilización y de acción en las calles. Eh, con trabajos también en las escuelas, de un acto en Arroyito, lugar donde fue fusilado públicamente nuestro compañero Carlos Fuentealba, lugar que ha sido vaciado por la burocracia de la conducción provincial y de la cetera que hace años vienen dando pasos en abandonar la pelea por justicia. Incluso han planteado que eh, con el juicio a toda la cúpula policial estaríamos ya cerrando eh, la justicia por nuestro compañero Carlos Fuentealba. Nosotros decimos que falta el responsable número uno del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, que es Sovich, ¿no? Y seguimos sosteniendo que es solo la justicia, solo la lucha la que nos va a traer justicia para nuestro compañero Carlos Fuentealba. Eh, Valeria, y acá hubo una movilización enorme eh, en este 4 de abril, la columna de capitales es impresionante, impresionante. Aquí vienen los compañeros de UNTER que están en lucha, y decimos claramente esto no terminó, cárcel para Sovich. Esto no terminó, cárcel para Sovich. Y decimos que no vamos a permitir el avance, la varadelización de nuestro sindicato por parte de la cetera a nivel nacional y por parte de la provincial a nivel capital. Y por supuesto llamamos a todos los compañeros y las compañeras a mantener viva la lucha por justicia por nuestro compañero Carlos Fuentealba. Bien, nos preparamos para el 18 y 19 que va a ser la sentencia a la cúpula policial y llamamos a las escuelas a que nos piden el cerámico si no lo tienen. Sí, sí, sí, a esta que se sumen a esta campaña que venimos realizando en las escuelas de poner al cerámico por lucha por nuestro compañero Carlos Fuentealba. Muy bien, nos vemos en el próximo micro. Nos vemos en la próxima. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.